Eh? Uh. Bienvenidos en Sardegna ah, no, no. Vamos Alex sí, bueno. No me ayudéis Lo tengo eh Lo sé. conseguido Ay. Estamos en Cerdeña con una crew de italianos de puta madre Dani Dani Alessio Alessio ya lo conocéis De vuelta Beni Beni Benedetta Benedetta Marco e Simone E Alex e Miguel Alex e Miguel e sempre Hemos venido a una playa preciosa, que solo se puede venir en barco. Se puede venir andando, pero tienes que reservar. Así que hemos optado por venir en barco más rápido. Estamos eh, en Cala una <risa> spiaggia muy bella, una playa preciosa. Vamos a bucear un poco por aquí, vamos a visitar la playa y vamos a disfrutar de... El día de barco. El día de barco de esta isla preciosa. Oh, ¿Qué oh, Dame algo que decir. Oh, ah, 50. 50. Yo me como crema, tío. Hay que cuidarse. <risa> a no, no, se cuida, ¿eh? le hemos comido Y por la roca. ¿Roca? Eh, eh, la roca Mira La roca, ostia Es alto, eh Si que es alto, eh, sí. Sí, alta, ¿eh? No, dos, sí, es... <risa> Son 18 metros italianos 12 españoles <risa> no. no, más de 12, ¿eh? Pues sí, alto, sí, eh está alto, está alto 14 Se pueden picar tu farti, la... Yo no suelo poner discursos en el blog, la verdad Pero mirad que herida tengo en el pie Solo nadando se me abre así la piel para afuera porque es bastante profunda. Y me da un poco de miedo saltar. Por si se me abre así. Y me empieza a salir sangre. Entonces yo creo que hoy voy a ver a Alex en acción. Ok, Marco, you jump yes ok. No problema, tú jump Sí, I juego, yo juego. No temo. Normalmente. Sí. Hago triple. Por la Kid. Por la Kid. ¿Tú saltas, Simone? Yo normalmente es cuatro, pero hoy pero hay cinco, cinco, I'm just feeling good hoy. Hoy, I stay here. <laughs> oh, se despide de ella. He doesn't know if he will come back. Exacto. No sabes si volverá. Exacto. salta. Vale, os voy a explicar la situación. Estábamos vacilando con lo de la altura, pero efectivamente cuando la gente está en la roca se ve mucho más grande. ¡Me voy caminando! Tengo el gran angular a tope para que este pedazo de roca me quepa encima. Macha el Cámara, cámara. ¡Wow! ¡Wow! ¡Porca, Troya! <risa> vale, chicos, lo que acaba de pasar es que desde arriba del todo hay una roca y Marco tiene los cojones cuadrados y se lo sabe y ha dicho Bueno, yo paso por encima de la roca y no pasa nada Pero Mikel y Alesio han dicho ni de coña Hay uno más abajo que no te tienes que saltar la roca Han bajado, la movida es que cuando bajas no puedes volver a subir Solo te queda que saltar Están Mikkel y Alesio en el piso de más abajo Mikel creo que lo tiene claro, pero Alessio se lo está pensando ¡Mirad esta puta roca! Marco, Marco, respeto eh, Respecto, tío. Grande peloti, eh. ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! Wow, wow. Como temblaba allá arriba, tío <risa> Estaba temblando que flipas allá arriba <risa> <risa> Nunca había saltado tan alto Me va a la estrella, ¿no? No, la estrella es piccola estaba bastante bastante cerca del salto más alto que he hecho en mi vida que creo que lo hice en Mallorca y eso que he saltado de más abajo que Marco es que tendría que haber llevado la gopro arriba Marco ha saltado de un sitio que había una roca que sobresalía y no se veía dónde caías respecto tal yo bajé yo bajé abajo no me quería tirar bajé abajo para ver si era más bajo sí, sí. y me tuve que o sea me tuve que tirar sí o sí porque no podía hacer otra cosa no, no se podía subir no se podía bajar <ríe> estábamos condenados a saltar pero bueno Alex está vivo lo hemos hecho todo bien lo hemos conseguido ahí <risa> Gracias. 12 euros, una del tamaño de mi brazo Con vistas al mar, tío Y al sunset, y al TLC. Y al sunset allí ¡Locura! Sí. Y con Dani <ríe> Y con Simone La, la mejor vista ¿eh? de todas, Dani eh. Tu cara no, Mira vista. mis italianos preferidos, tío Qué guapos, joder Celosito. a ver, a ver, pruébala <ríe> en directo sí, Prueba, sí. prueba en directo Venga, sí, di dai, no? dai, dai Andiamo ¿Cuál es? ¿La poca china o así? Puntuachones de 0 a 10. 8. 8. Has pedido una margarita, los italianos piden margarita. 5.50 está bien. 5.50 la margarita? No, no es italiano. ¿Y esta que tiene verduras? 4. La gente dice que ya no es italiano, pura Alessio. ¿Lo consideráis español por lo menos? ¿Lo aceptamos en España? Tío, tío, tío, tío, tío, tío. ¡Mamma mia! ¡Qué buena! Cogiendo energías para mañana, que nos vamos a tres horas hacia el sur, no, Sigue la aventura. Hoy ha sido un buen día, un largo día de barco. Creo que un buen comienzo al viaje de Cerdeña. Y mañana toca y mañana. caminata. Toca bueno. caminata para llegar a una playa muy épica. Mañana será mañana. Vamos a acabarnos esta cena con esta buena compañía. Andiamo a mangiare e domani continuamos. Y yo voy a aprender italiano en los tres o cuatro, en los cuatro días que me quedan. Vamos. Buongiorno, ragazzi. Segundo giorno a Cerdeña, en Cerdeña. Eh, estamos en la supramontaña. Siamo en la supramontaña. Estamos en la supramontaña. Se lo dijo en italiano, desde entonces le llamaba la supramontaña. No sabemos exactamente cómo se llama pero estamos en unas montañas cruzando por el centro este para buscar una cala que se llama Cala Goloritze Uy, joder, son las 9 de la mañana. Tenemos. Alexio, me presento. Presento. Y ahora os enseño la parte de atrás Para que flipéis de cómo tenemos esto El armario De la comida que ahora mismo ha sido instalada En el fregadero Yo pensaba hacerme el desayuno en marcha pero no ha funcionado Toda la ropa, mi almohada La mochila de cámaras con un poquito de reservas De better que aún nos quedan Las bolsas de la ropa, como veis no te puedes mover mucho. Una vez encuentras tu posición, ya no te puedes mover. Ahora cuando paremos intentaremos desayunar. Mientras, mirad las vistas. Es impresionante que en una isla haya estas pedazos de calas y estas pedazos de montañas. Atentos. Ahí lo ponen, mira, mira, mira, mira. Están altas sí. que. tan altas que nieva. Puede nevar, chavales. Estábamos el equipo de camino a Cala Goloritze, nos ha dicho el de la entrada que tenemos 500 metros de desnivel una hora y media de bajada y dos de subida La bajada bien, pero la subida va a dar pereza después de haberse bañado y todo sí, la, sí, parte, ¿no? la parte difícil viene después, ahora Hemos subido como 50 metros de desnivel o 100 Súper tranquilo Ahora andamos en plano también bastante tranquilo Iremos a la playa preciosa, parece ser La veremos dentro de poco o no lo sabemos Después viene la parte chunga que es subir Nada, de momento eh, vamos bien protegidos del sol Y a gusto, tampoco hace mucho calor, la verdad Bueno, sí que hace calor, pero no sé si hay una brisita marina que, que nos enfría Ha dicho que se tarda una hora y media, yo creo que lo podemos hacer más rápido Vamos para adelante Vamos para allá. Después de una hora caminando hemos llegado al paraíso, Cala Goloritze Preciosa la verdad Muy, muy recomendable Ya aún no hemos bajado Pero desde aquí, después de la hora andando Dan unas ganas de locos Y la caminata era bastante fácil Ha sido a la sombra, ha sido en bajada Creo que lo chungo es la vuelta Vamos a bajar a verla Andiamo Vamos para el agua está hablando de lo azul que se ve el agua, juramos, bueno, este clip estará editado pero con el color normal, o sea, no, nada más, miradlo, en la GoPro se aprecia que es muy es azul. Es que se ve muy azul en la vida real, es súper raro. El color es, lo hemos definido como muy azul, siempre Más azul que el azul normal, nunca había visto un azul tan saturado con los ojos, de hecho no creo que la pantalla lo pueda sacar Ay, tan saturado. Mira con el azul. Mirad sí. del cielo. Sí, ah, claro, es eso, Mira, el, el cielo es azul con el agua. y el agua pues se ve muy azul. Tal cual. Es bastante raro. Estoy encima del arco. Es un poco sketchy. Está todo así inclinado hacia abajo, la zona donde hay que saltar. Os enseño un poquito el salto. De aquí. Hasta abajo. Le va a pasar la cámara a Alessio, que está allí. Y le doy. Santa María. Oh, oh. Bueno, Santa María. Esto igual en nuestra sociedad no está muy bien visto, pero el gesto que ha tenido Alesio en algunas culturas. En la nuestra esta furgoneta en <risa> concreto también. Se percibe como que estás disfrutando mucho de la comida, ¿no? Sí, entiendo, vale. Estaba haciendo esta super comida. Picelli finny, conocido como bisante. Shelchi, garbanzos en España, con repollo morado, tomates cherry y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y dicho esto, con estas bonitas vistas desde la carretera de la montaña de Cerdeña Despedimos este super vlog, muy felices Nos vemos en dos semanas, desde Cerdeña también Y en una aventura que va a estar muy guapa Muy atentos ¡Chao! ¡Chao! ¡Ok!